¡Hola bochines, ¿Cómo están? Estamos en otro video del canal, mi nombre es Mago y hoy les traigo tres nuevos contratos baratos y rentables de CSGO Así que si no se lo quieren perder, no se vayan del video Antes de empezar con el video, quiero pedirte que si no estás suscrito, te suscribas y dejes un alto like eso me ayudaría muchísimo a poder seguir trayendo este contenido al canal. Bueno, en el primer contrato de este video va a ser algo bastante bastante tranqui, teniendo como protagonista a la colección DAS 2. Les dejaré en pantalla las skins que vamos a utilizar. Son todas el minimal Wear, pero lo importante es el fluid. Este contrato es muy barato, no tiene tanta ganancia, pero estaríamos gastando entre unos 20 y 30 centavos de dólar es súper especial para aquellas personas que quieren empezar a hacer contratos así que si no tienes mucho dinero en tu cartera con este vas a poder sacarte esas ganas de hacer un contrato bueno, en este contrato tendremos un 20% de probabilidades de sacarnos el AK-47 Safari Mesh el profit no será tan grande pero la satisfacción de sacar el arma más cara del contrato eso, eso es lo que vale en el segundo contrato del día de hoy utilizaremos skins de la caja, fractura y Danger Zone. Dejaré las skins un ratito en pantalla para que puedan ver los floats y las armas que vamos a utilizar en el contrato. Son las que yo recomiendo ya que son más fáciles de conseguir. Si les gustaría ver un video en el cual enseño cómo compro las armas de los contratos y cómo calculo el float para los estados, háganmelo saber en la caja de comentarios. Siguiendo con el contrato, este tendrá un valor de casi 1.60 y tenemos un 60% de probabilidades de sacar Profit o quedarnos igual aquí las que cuentan son las armas de la caja fractura y recuerden siempre revisar los Floats antes de iniciar un contrato ya que esto afectará seriamente el arma que salga okay. y ahora sí, palpitando al final del video, tendremos uno de los contratos que más Profit nos va a dar pero primero te pido que si no estás suscrito al canal, te suscribas y dejes un alto like Se dice en las calles que haciendo esos dos pasos, te crece el nepe 20 centímetros nice. Para este contrato utilizaremos armas de la caja Prisma 1 y Chroma 1 Como siempre dejaré las skins en pantalla para que puedan ver los floats y las armas sugeridas El valor de este contrato es de aproximadamente $2.60 el arma que estamos buscando en este contrato es la AWP Atheris en Factory New Si conseguimos este skin tendremos un Profit de más de 7 dólares Las probabilidades son muy bajas ya que tendremos un 35% de probabilidades de sacar Profit con tres armas que son la AWP Atheris, la Desert Eagle Naga en Factory New y la Desert Eagle Light Raid en Factory New y como ya les había comentado antes, siempre tengan en cuenta los Floats ya que en este caso en particular, los Floats de la AWP y las de Serigel están al borde de ser Minimal War Si el arma llega a ser Minimal War, el Profit puede ser muy bajo o incluso no cubrir el contrato Y bueno guachines, este fue todo el video del día de hoy Espero les haya gustado, puedan compartirlo y si quieren ver más videos de contratos baratos y rentables, no olvides de suscribirte, activar la campanita y acá arriba te dejo otros videos de contratos baratos y rentables para que puedas aprovechar hoy mismo. Y bueno, esto ha sido todo. Yo soy Mago y nos vemos en el próximo video.